hola qué tal amigos les habla steven vargas desde el baúl del código.com en la tarde de hoy hablaremos de un tema muy interesante en donde me he puesto a la tarea de buscar información y hasta la hora no he encontrado una solución que dé respuesta a lo que busco así que me puse a la tarea de investigar y crear mi propia versión de cómo hacer tablas responsivas para dispositivos móviles llámese celulares o tablets porque solamente digo estas dos ya que es una pantalla muy limitada, una pantalla muy pequeña y no nos da la apertura necesaria para mostrar toda la información que contienen las tablas siendo así que encontré un atributo HTML de HTML5 muy importante el cual me permite crear data etiquetas como digo, data etiquetas para asignar datos personalizados de forma privada a mi página web y después podemos manipularlos con CSS o con Javascript buenísimo ¿no? Este atributo del que les hablo, el atributo data de HTML5 que tiene alta compatibilidad con Internet Explorer 5 con Opera en su versión 9 Chrome desde la versión 4 Firefox desde la versión 2 Safari versión 3 eh, nos permite asignar unas etiquetas manipulables que no pueden ser vistas por el usuario nos va de maravilla cierto Ok, veamos su sintaxis. Ok. Su sintaxis es muy sencilla. Nombramos, tenemos un elemento, asignamos el atributo data, un guión, y le volvemos a colocar un nombre a, este, a esta etiqueta el cual va a llevar un valor estos datos atributos constan de dos partes el nombre del atributo que no debe contener letras mayúsculas y debe ser por lo menos un carácter y también lleva el valor del atributo que puede ser cualquier cadena de texto de esta manera haremos una tabla full responsive sin necesidad de plugins y frameworks que lo que hacen es complicar las cosas. Este bien? Entremos en materia. Empezaremos creando un archivo HTML el cual le colocaremos tablas responsivas. .html lo abrimos con el navegador ok, documento vacío listo, abrimos nuestro editor de texto en este caso un sublime text y creamos una tabla yo tengo un snippet para crear un documento html de manera más rápida entonces, haré uso de él ok listo, quitaré esta parte esta parte también ok, aquí crearé una tabla ok, no tengo aplicado todavía pero entonces crearé una tabla y en el cual voy a crear un par de etiquetas haremos de cuenta que tenemos una tabla de estudiantes donde vamos a tener el ID de estudiante un nombre, un apellido, y una edad Ok, tendremos otra línea donde tendremos los campos unas tres veces esto ok miremos cómo está quedando el documento si no se alcanza hagámosle aquí un table border y pongamos algún contenido ya Tenemos nuestra tabla normal, una tabla muy sencilla, y vamos a empezar a aplicar lo que es información. Va a tener un ID estudiante, el número de 1, 2, 3, nombre. Y una edad. Ahí está la información Listo entonces lo que vamos a hacer es crear las etiquetas Data en donde vamos a eh, utilizar para después manipularla con Java, con CSS y eh, darle forma a la tabla. ¿Listo? Entonces vamos a crear una etiqueta Data para cada uno de estos tds que tenemos aquí ok etiqueta data ya lo reconoce sublimitex como un atributo de html5 y le podemos colocar cualquier nombre como di dije en la introducción en este campo, en este caso como es un, un campo de texto normal, podemos colocarle que sea un label, data label y le vamos a asignar un valor para cada uno de estos le vamos a asignar un valor diferente, el mismo atributo valor diferente. En este caso como lo como estos esta primera campo es un id pues le vamos a colocar id estudiante el segundo label va a ser para el nombre estudiante el tercero para el apellido Y el cuarto para la edad. Si como hasta aquí, recortemos, está como muy largo. Está bien. Pero se preguntarán qué vamos a hacer con este data label. Listo. No se impacienten, ya nos vamos a dar cuenta. Ok. Ya con esto es lo suficiente lo que necesitamos para. Trabajar una tabla responsiva Sin necesidad de ningún framework Sin necesidad de javascript De jQuery, de nada Es más que suficiente Vamos a trabajar solamente CSS Pero nos hace falta aquí eh, En esta parte de acá Hagamos un Un link Link rel ¿sí? Donde vamos a llamar la hoja de estilos entonces creemos el archivo el file. de los puntos okay. está bien está bien por allí ok ahora lo que vamos a hacer es Aplicarle estilos A la tabla Vamos a decir que va a tener Un family Puede ser un verdana Y un font size De 17% píxeles comprobamos de que está funcionando, ok, ya vemos que hubo un cambio en los estilos, es decir que está corriendo la hoja de estilos perfectamente. Vamos a definir, vamos a decir que para la tabla vamos a aplicarle un border de un píxel sólido color ccc con un wix del 100% un margin 0 y se le quiten los márgenes un padding de cero, se le quite el padding que viene por defecto que pone cada navegador vamos a utilizar un border collax para definir un borde lineal y que no salga estas dobles rayas estas dobles rayas como borde sino una sola raya y un border space spacing de 0 que no haya separación entre cada entre cada td. listo y vamos a decirle que para los table tr, para los tr de cada table vamos a definir también un border de un pixel también solid con un TDD, un gris algo opaco un padding de 5 píxeles. ¿sí? Y vamos a decir: listo, dejémoslo allí. Podemos dejarlo allí. Entonces, vamos a decir que para los tds: table td. Ok, miremos. Ok, también tenemos th, entonces tablet th para los td y los th. Vamos a definir un padding de 10 píxeles y puede ser un thesaling center. Veamos cómo está quedando. Ok ya vemos la, la tabla está ocupando el 100% de la pantalla y como podemos ver con el border collapse quitamos ese doble bordeado que es muy feo y utilizamos un border más, más a gusto algo más bonito más presentado vamos ahora a hacerle algo a los TH le vamos a decir que va a tener un test transformation uppercase. Algo fue family 18 píxeles, un poquito más grande que el que tenía, y un letter spacing de un píxel. Que quede un poquito más grande, Eso, que se destaque, que destaquen los títulos por encima de lo demás. Okay. También le vamos a dar algo de presentación resaltando los TRs pares e impares. Eh, dentro del baúl del código tenemos también un video tutorial sobre cómo eh, cambiarle el color a los TRs impares o pares o una secuencia de TRs diferentes. Si quieren, pueden pasar por nuestro canal para que lo vean y entiendan un poco mejor esta parte. Igual en la, abajo en la descripción le dejaré el link para que lo visiten, o por aquí en la parte de la pantalla habrá un botón en esta parte para que puedan visitarlo. Entonces, vamos a decir que vamos a utilizar el Table TR en donde le vamos a aplicar el evento nth child event es decir los pares a los pares le vamos a aplicar un background background color puede ser de un gris oscuro y un color de letra puede ser blanco Miramos bueno no se ha no sea aplicado, revisemos decimos que los table tr al evento eh, de H child la función eh, ah, ok me coloqué una T de evento y es ok ahí lo tenemos un gris oscuro y el otro está en blanco lo podemos dejar así si queremos yo creo que se ve bien si sí, como les digo en el baúl del código tenemos un video tutorial o nuestro sitio web voy a dejar el, el link en la descripción para que entiendan un poco de esta parte okay, bueno ahora si sí, entremos en materia estamos hablando mucho y no estamos haciendo nada ok entonces por medio vamos a crear una media query en la, la media query vamos a decir que cuando el tamaño sea de 480 píxeles el modo de que vamos a ver la tabla va a cambiar vamos a ver la tabla diferente donde vamos a poder apreciar bien los datos y que no nos, desque, no nos quede un scroll en la parte de abajo que es muy feo o que se nos corra la ventana hacia la izquierda hacia la derecha perdón que es horrible poco poco presentable ok aquí vamos a crear una media query ya saben que la crean por media screen y decir cuando tenga un máximo un más wix de 480 píxeles cuando tenga un máximo de 480 píxeles nuestro nuestra tabla va a cambiar su comportamiento de cómo se va a ver entonces le vamos a decir que a all table le vamos a asignar un border de 0 para que no nos muestre el borde. a los table tr vamos a decir que vamos a dar un margin button puede ser de 10 píxeles 10 píxeles está bien display block y un border button del button de dos píxeles soli algún gris opaco no, yo creo que ahí está bien para los TR para los TD vamos a aplicar algo similar display block un test align left right a la derecha, un font size de 16 píxeles, algo más pequeño que se destaque. Un border button de un píxel, línea de puntea, puntea, punteados, color gris. y vamos a aplicar otra vez vamos a utilizar hacer el método del evento child pero esta vez para los td aquí estamos diciendo aquí le estamos diciendo que al último td le va a aplicar del Button de cero que no tenga borde en la parte de abajo. Listo, vamos a ver cómo se ve cuando cambiemos a la vista de 480. Listo, mira, como pueden ver, de este momento la tabla ha cambiado su aspecto, ya los textos están a la derecha. Como pueden ver, hemos cambiado la manera como se ven las tablas. Ya las tablas no se ven vertical, sino que se ven de manera horizontal. Pero le hace falta todavía una parte de código. ¿Listo? Entonces, volvamos acá, volvamos al código y sigamos. Vamos a también aplicar por medio del atributo del evento before, after y before que son dos pseudo clases de css vamos a hacer uso de ellas para poder eh, llamar al atributo data y poder extraer los, el contenido que depositamos en cada uno de ellos ok entonces veamos, utilicemos un table el que tiene el contenido son los TDs. hacemos el llamado del evento before llamamos el content por medio del evento attr de css podemos hacer el llamado del elemento data label que definimos en la sección de acá ¿Sí? pero ya que lo veo aquí no dejemos esto así como estas variables parezcan más como unas variables eh, coloquemos el nombre que tenemos en la parte superior que queda como como una que quede como si fuera un título también como un subtítulo algo como esto y aquí vamos a hacer uso de esta parte del método de HTML5 para tablas se llama eh, bueno en este caso en ese momento se me ha pasado se me ha pasado no recuerdo bien denme un segundo busco por aquí Por aquí y ya les digo cómo es que se llama. Okay, okay, utilizamos el GAC para tablas de HTML5 y el Body para html5 esto para que ya lo vamos a ver no sean impacientes para poder ocultar que podamos ocultar esta sección de acá arriba para que no nos muestre sino que la mostremos cada ítem de estos va a tener aquí en esta sección va a tener el id estudiante el nombre a la mano izquierda y a su derecha va a tener el valor. Entonces volvamos a código, grabemos aquí, vamos acá, veamos aquí en el data label, vamos aquí en data label y le decimos que aquí vamos a capturar el valor, el contenido que tenga data label, en este caso, cada uno de estos valores ok, les vamos a decir que tenga un float, que floten a la derecha como ya les había dicho, que tenga un text transfer uppercase para que quede algo similar a los, a los títulos de la tabla cada uno de estos títulos de la tabla y eh, démosle algo de, como de negrilla un font weight puede ser de 600 para que quede algo con negrilla y podamos ver un poco mejor miremos cómo está quedando como les había dicho a la izquierda por medio del del atributo data label vamos a colocar el valor su contenido y al lado derecho vamos a colocar el valor parece que queda una mejor manera pero pues sigue quedando este scroll vamos a hacer algo para eso para que lo quitemos y pueda ya quedar la tabla totalmente responsiva nos queda una tabla muy muy bien presentada entonces por medio decimos que a las tablas por medio que tengan el atributo TGA Vamos a aplicar el estilo en un display. No, que no se vea. Veremos qué tal. Ok, ya se oculta y como pueden ver, al lado izquierdo está el título, al lado derecho el valor. Título, valor. Título, valor. Y se presenta de una mejor manera la tabla me parece a mí que es una manera muy bonita de presentarlo. Lo que podemos hacer es cambiar algo de color, tamaño de letra, podemos darle un vertical align al título, un vertical align top al título y un vertical align eh, bottom al valor para que se alinee uno arriba y el otro abajo. Pero creo que de esta manera se ve muchísimo mejor las tablas y si tenemos más contenido pues se va a ver muchísimo mejor aquí lo no he grabado ok no pueden ver se ve muchísimo mejor y pues si de hecho tenemos más TDS hacia la derecha pues no va a hay ninguna dificultad porque va a funcionar de manera perfecta, en este caso vamos a darle, puede ser edad, nombre, apellido puede ser teléfono y en este caso dejamos un teléfono general para todos solo a manera de ejemplo y siguen quedando de una manera muy bien, bueno eso eso es todo muchachos, lo que les trae el baúl del código para hoy una manera fácil de hacer tablas sin necesidad de utilizar en frameworks, sin necesidad de complicarnos la vida, solamente utilizando las nuevas atributos que nos trae HTML5 si quieren seguir viendo videos y tips importantes suscríbanse que vamos a estar subiendo videos semanalmente, esto muchachos no siendo más, los dejo que estén muy bien, que descansen Nos vemos, bye bye